me dice que en mí no confías, pero sin ti las noches son frías Quiero que sientas lo que sentías, quiero que quieras lo que quería Te quiero y no miento, y cuando lo hago no porque quiero sí si porque debo, si me quedo, sin aliento, si no te tengo No quiero que se lo lleve el viento, el amor que tenemos perfecto, y te quiero, te quiero y no miento, dice? sé que en mí no confías, pero si las noches son frías, quiero que sientas lo que sentías, quiero que quieras lo que querías. Ya aunque tú te me o me taché, yo sé que me quiere me quieres, aunque tú no me tache, Yo sé que me quiere me quieres con lo que siento por ti Baby no te alejes de mí Estoy toda la noche pensando en ti No te quiero lejos de mí Y me dices que en mí no confías Pero sin ti las noches son frías. Quiero que sientas lo que sentías Quiero que quieras lo que querías Te quiero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 Que siento por ti, baby. No te alejes de mí. Estoy toda la noche pensando en ti. No te quiero lejos de mí, baby. Ah. Sé que en mí no confías, pero sentí ti las noches son frías. Quiero que sientas lo que sentías. Quiero que quieras lo que quería.